La que ata la la que no se la rompe se la se la niña, se la la morcilla que ata la La elaboración del queso artesano de oveja es una tradición familiar que se ha ido transmitiendo de generación en generación en el Reolado Oropesa. Yo pertenezco a la tercera generación de maestros queseros de mi familia. Las encargadas de elaborar el queso eran Las mujeres. ...que durante el mes de mayo se trasladaban a los campos... ...para hacer el queso, que era cuando quitaban los corderos... ...en los años 60, cuando ya había evolucionado eh, las comunicaciones... ...y había los primeros vehículos... ...la leche se transportaba en cántaras a los pueblos... ...y ya las mujeres hacían el queso en el pueblo... ...esto permitió hacer mucho más queso, más cantidad... ...que podían destinar a la venta... ...porque ya se demandaba mucho el queso... Eh, ...así de esta manera es como podemos decir... ...que se pasó de una tradición familiar... ...a un negocio familiar. Lo que hacemos es, eh, la leche se traía del campo... ...y se calentaba, se calentaba a la lumbre... Eh, ...cuando llegaba una temperatura de 32 grados... ...se echaba el cuajo y se dejaba cuajar... ...y ahora después de 30 minutos que la leche, la masa ya está cuajada... ...lo que vamos a hacer es picar... ...vamos a separar el suelo de eh, la masa queso... ...para poder coger la masa del queso y hacer el queso... ...y separamos el suelo. Entonces vamos a ir despacito, como veis está ya el, la cuajada se va despegando de las paredes y el suero como tipo de se va viendo por la parte de arriba. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a echar la masa de queso al fardel para esturarlo. Nuevamente decíamos esturarlo. Esturarlo quiere decir que vamos a, a sacar todo, como veis todo el suero, se va a sacar presionando en un paño de algodón. Al pasar el arroyo dijo la que Que viene niña. Que viene. Al pasar el arroyo dijo la Después lo que se hacía era que se picaba mejor. Se picaba un poquito más la, la masa así ya. Ya ya lo que se hacía es que se iba echando aquí. Trata de hacer las caras del queso. ¿Eh? En gomar, engomar. Engomar quiere decir que la cara de arriba había que hacerla que se estuviera como una masa lisa y gomarla. ¿Por qué? Pues para cerrar los poros, para que el queso se pudiera madurar mejor. Y vamos a dar la vuelta al queso, para hacer la otra cara del queso. Salga 3, salga 40, en medio de Navarro estoy. A la mil y me llaman a los madriles, virgen de Guadalupe. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es para que salga el resto del suero, vamos a poner la tabla, lo vamos a prensar y la piedra. Vamos a salar el queso, vamos a quitar la tabla. Aquí, Y le vamos a poner la sal. Vamos a ver, el queso. Ahora vamos a ir echando un poquito de sal. una jota castellana, archivilichivilichijotela. Revoleaste la mantilla que por eso, la mantilla que por eso, revoleaste. La mantilla que por eso, la mantilla que por eso revoleaste